Si a hacer una limpieza, recordad abrir las ventanas, que si queremos sacar la mala vibra y la mala energía tiene que salir por algún lado. Adiós. Mala vibra. Florecillas y florecillas, bienvenidos al vlog más número 2. 2. Así. Se me da fatal cantar, yo lo siento, no me escondo tampoco, si tengo que cantar canto a pesar de cantar mal está la cosa ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estáis? Estamos empezando la semana número 2 Hoy es el día 7 Es el cumpleaños de mi hermana, además Así que felicidades Marta Allí que estás en el pueblo, en León En España, yo ahora mismo Bueno, si no me conocéis y estás viendo este blog más Y me acabas de llegar a este vídeo Soy Patricia, soy ilustradora trabajando En Bristol, en Inglaterra Para esta semana tengo un montón de cargos Que tengo por ahí ya todo organizadito Todos sus posits. según empieza esta semana Ya empezamos como con la renovación total, he estado limpiando el estudio que cuando se hacen tantos paquetes y se tienen que hacer como tanto packaging hay siempre por ahí como pequeños eh, pedacitos de papel hay pa había papel por todos lados había eh, confeti, se me cayó todo el, el bote de confetti al suelo, encima esto es una moqueta porque es una casa inglesa, entonces cuesta muchísimo de recoger, también os voy a llevar por el centro de Bristol a ver cómo está todo en navidad, que está bastante, bastante bonito, así que bueno esas cosas van a ser, este vídeo más no va a ser como tampoco súper largo, no quiero que sea como súper largo porque es algo así como más distendido. También para el siguiente había pensado en hablaros acerca de cositas que me parecen curiosas de aquí de Inglaterra así como para que sea no tanto un blog como tal o algo eh, tan, tan relacionado con la ilustración, sino a lo mejor un poco más enfocado por aquí en, o cosas de aquí de Inglaterra que puedan ser curiosas. En realidad ya tengo pensado los objetivos del año que viene, quería hablaros también en los siguientes vídeos acerca de el, cómo ha ido los objetivos en este año. Bueno, todas las cositas, vamos a comenzar. ¡Buenos días! Bienvenidos al vlog más número 2. No sé si están a lo mejor mucho contraluz. Bueno, estoy ahora mismo de camino al centro. Quería ir a algunas de las librerías que hay por aquí porque quería bichear novedades. Bichear es como ojear, mirar. A ver qué hay de nuevo por ahí. A buscar un poco de inspiración. Así que ahora mismo estoy en Castle Park. Es un parque súper bonito. Voy a enseñaros por ahí un poquito estoy subiendo una cuesta por eso a lo mejor me veis que estoy ahí no hace malo, la verdad es que hace bastante bueno mirad que sol más hermoso eh, este parque es muy genial, es muy bonito muchísima gente viene aquí a reunirse así que es uno de los sitios que si visitáis Bristol en algún momento podéis venir a visitar Así que bueno, poco más. Me voy a ir a los centros, voy a ir enseñando cositas y a ver las librerías que tienen por ahí. ¡Qué, qué caramelitos tienen. Disculpad esta luz así como extraña, pero es lo mejor que puedo hacer para que no parezca esto como fantasmagórico. Me voy a poner ahora a hacer el Draw This In Your Style, el segundo del mes, estamos ya avanzado el mes, es más, así que lo tengo que sacar ya. Quiero empezar a editar este vídeo y terminarlo hoy mismo, si puede ser. Como dije en redes sociales, con este Draw Your Style lo que quiero es hacer el día 30 de diciembre, sacar eh, cuatro de las personas que estáis participando. En la primera ilustración ya habéis participado unas cuantitas. Muchísimas gracias, me está encantando toda la creatividad y todo lo que estáis sacando, el cómo a lo mejor cambiáis a vuestras paletas, hacéis en vuestro estilo toda la ilustración. Me eh, está súper, súper, súper emocionando. Patrick, ¿qué tengo que hacer para poder participar? Muy sencillo, ya te lo digo. Solo vas a tener que estar siguiendo mi cuenta, luego también voy a necesitar que a la hora de subir la imagen pongas el hashtag este de aquí, el de Patrick Draw This para que estén en el mismo hashtag todas las participaciones y luego aparte también para finalizar me tienes que etiquetar porque así yo me entero que si no no me entero, entonces ¿es necesario participar en las cuatro ilustraciones o hacer eh, cuatro versiones de... no, si quieres hacer solo una si quieres hacer tres, si quieres hacer las todas sería genial, pero esto es con una participación que hay ya es más que suficiente Ya os digo para el día 30 estaré sorteando Entre toda la gente que habéis participado Cuatro calendarios que enviaré de manera digital Para que así llegue a todo el mundo Y las aduanas y el correo postal No sea un problema Así que bueno, mucha suerte a todas por ahí Me voy a poner ahora mismo a dibujar el siguiente Que tengo muchísimas ganas Ya os digo que estoy súper agradecida Y súper súper contenta de que estéis participando En este como mini reto Que estoy haciendo Así que bueno, ya os voy compartiendo de todas formas más quien me etiquete y todo, os voy yo eh, enlazando y compartiendo en mis stories, así que bueno, no mucho más, tengo por aquí esta manzanita asada que he hecho con canelita así tan rica que me voy a comer que tengo un poco de hambre y quiero merendar